Tu amor, mm. demos gracias por su amor, Whoa. día cantaré de tu eterno amor, eres mi razón de ser, por ti vivo mi gran señor. No sé dónde estaría, hoy, Señor, hoy sin tu favor. Doy gracias a Dios por todo lo que soy. Cada día cantaré de tu favor Y eterno amor el cual me salvó Gracias Señor Si estoy en el mundo Aquí es para agradarte Dios Si vivo en la tierra Es para adorar a mi Dios Estoy en tus brazos para agradar a Dios Gracias por su eterno favor Grande Señor, es tu favor ya si a, ti, a de tu eterno amor Por todo lo que soy te doy, Señor, por todo no? y por tu eterna Creación Señor, oh Señor.